Me gusta mucho la definición que mi abuela hace de mí, que me dice, eres una persona muy sensible, pero muy valiente. Y yo creo que tiene razón, porque para encabezar una lista, para una candidatura, para el ayuntamiento de Zaragoza, cuando no vienes de la política institucional, hay que ser muy valiente. Pero hay una cosa que yo pienso mucho y que me gusta mucho, que es la frase feminista de eh, lo, lo personal es político. Y yo creo que llevo haciendo política entonces toda mi vida. Cuando hablo de ser una persona de a pie, una persona real, me refiero a que yo, como el resto de la ciudadanía y como muchas otras personas, utilizo los servicios públicos, utilizo el transporte público, he tenido un trabajo precario durante toda mi vida, me ha costado mucho darle una vivienda digna a mi hija, por lo tanto sé lo que cuesta el día a día, pero también sé cómo el ayuntamiento puede cambiar la vida de la ciudadanía y eso es lo que a mí me gustaría hacer, desde el ayuntamiento cambiar la vida de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. Sueño con una ciudad donde todo el mundo tenga derecho a techo, eh, donde se amplíe el parque público de vivienda, eh, como lo hicimos en Zaragoza en Común hace cuatro años. Sueño con una ciudad con parques y plazas donde las personas puedan disfrutar, puedan encontrarse, donde los niños puedan jugar en las zonas infantiles. Sueño con barrios consolidados, con un comercio de calidad, próximo y de cercanía, con apoyar ese comercio próximo y de cercanía para que las personas que viven en esos barrios puedan disfrutarlo y puedan vivirlo y ese es mi sueño de, de Zaragoza. Para mí dentro de cuatro años Zaragoza debe ser una ciudad que cuida, que tenga unos servicios sociales fuertes, que sean capaces de afrontar crisis a las que nos podamos encontrar, una ciudad que esté al lado de las personas mayores, pero también de la infancia y de las personas jóvenes, al lado de la ciudadanía de a pie y de todos los barrios, una ciudad que, esté, que sea feminista, que sea antirracista y también, y no menos importantes, una ciudad que ofrezca trabajo de calidad a todas las personas.